Las noches que pasé preguntándome por qué Cambió tu parecer y decidiste no volver Hoy me llenan de recuerdos cuando acaricié tu piel Y es que ya no sé qué hacer si no te volveré a tener Así que vuelve, eh, eh. Extraño tu amor. de licor sabes no puedo negar lo que me la pasó tomando si tú no estás a mi lado y aumentando mi adicción intenté varias maneras para no pensar en ti pero mami al el día de hoy yo no lo puedo conseguir y otros labios que me ves, y otra piel poder sentir me han borrado tu recuerdo, solo tengo que admitir nunca me imaginé que todo acabaría en recuerdos si los momentos solo en fotos y videos bastaba con tocarte y tú podías sentir el cielo quiero volver el tiempo pero entiendo que no puedo contigo tuve todo lo que no de ver, muy tarde lo noté y perdóname, mujer. Tú siempre estabas para mí, yo siempre fallé. Con docencia, más te pienso. Con todos esos besos encendiendo un fuego intenso, recorriendo. Así que vuelve, eh, eh Extraño tu aroma de tu piel Y como lo hacías, y como lo hacías Y como lo hacías